Buenas tardes, mi nombre es Jaime Bolaño, pertenezco a la Universidad Técnica de Manabí de la carrera de Octometría. A continuación les voy a hablar sobre la retinoscopía estática y las pruebas subjetivas de la materia Octometría 3. Bien, la retinoscopía estática es una técnica refractiva y objetiva que nos permite determinar y cuantificar el estado refractivo ocular con la acomodación en reposo. Los materiales que se necesitan son la montura de prueba, la caja de prueba, un punto de fijación y el retinoscopio. Antes de comenzar tienen que saber que esta es una breve explicación y que en el ambiente o lugar más adecuado es un lugar cerrado y con buena iluminación. Y en cada procedimiento que vayamos a realizar con el paciente hay que indicarle o decirle lo que vamos a realizar. Procederemos a colocarle la montura de prueba. Con la distancia de trabajo de más 2 porque vamos a trabajar a 50 centímetros. Comenzamos con el ojo derecho mientras hacemos un barrido horizontal mientras la franja está vertical. Si vemos sombras a favor le colocamos eh, lentes positivos. Si vemos sombras en contra le ponemos lentes negativos hasta neutralizar. Hay que tomar en cuenta que hay que dar pasos de 0.25 a 0.25 hasta no ver ninguna sombra. Es cuando el ojo nos indica que está neutralizado. Hay que tomar en cuenta que al momento de neutralizar, si la sombra que está en contra se va a favor, es una señal de que está hipercorregido. Si ese es el caso, retrocedemos 0.25. Después de neutralizar el ojo derecho procedemos a neutralizar el ojo izquierdo haciendo los mismos pasos anteriores. Esto fue todo con respecto al tema de retinocopía estática. A continuación les voy a hablar de técnicas subjetivas. Ok, la técnica subjetiva es cuando el paciente trabaja con nosotros. Por ejemplo, tenemos la toma de agudeza visual de cerca y de lejos. Tenemos otras pruebas subjetivas al momento de realizar los exámenes optométricos como los que son el cilindro cruzado de Jackson, el flipper que sirve para determinar si el paciente tiene problemas acomodativos, el test ecualizante, el dial astigmático. Bueno, muchas gracias, eso ha sido todo.